Me enamoré, me enamoré de tus trenzas de macramé. Me enamoré, me enamoré de tus trenzas de macramé. Me gusta esa jipá artesana mochilera, qué linda viajera, qué linda viajera. Me gusta esa jispa, artesana mochilera, qué linda viajera. Abarcas con chupini y media lana bola y alforjas recicladas Abarcas con chupini y media lana bola y alforjas recicladas Bolsita de arpillera, sobrecito de papel madera Bolsita de arpillera, sobrecito de papel madera Y me enamoré, me enamoré De tus trenzas de macramé la canción a la